Hace aproximadamente 15 días nosotros volvimos a la policía fruto de que a los padres de este ciudadano lo mantienen el Ministerio Público y la policía, o sobre todo la policía, no podemos decir el Ministerio Público, en estado de zozobra, presionándolo aparentemente para que busquen a su hijo. La responsabilidad penal es personal y su hijo es mayor de edad. Ahora bien, ellos también denunciaron de que el mismo día que nosotros lo entregamos y que la policía y la fiscalía no nos lo quisieron recibir, eh, a ese ciudadano fueron a su casa buscándolo, personas de la clase civil armados, delincuentes reconocidos de San Francisco Macorís y ellos denuncian que los familiares de la Oxisa pagaron para que mataran a su hijo y que ellos temen de que él no esté oyendo sino de que esté muerto, porque desde ese día él desapareció y ellos no han tenido contacto con él. Eso fue denunciado incluso públicamente por nosotros y los padres de ese ciudadano. ¿Usted tampoco ha tenido contacto con él de que Nosotros no hemos tenido más contacto con él. Con los familiares sí, por eso, porque ellos viven eh, hablando con nosotros, se hicieron acompañar de nosotros ante la policía, la fiscalía del cuartel policial, para denunciar esa situación. Ellos temen que su familiar esté muerto y responsabilizan a los familiares de esa señora, que no murió de un golpe, sino murió de golpes que le habían ocasionado con anterioridad una expareja de ella, no de esa persona que yo buscan.